tema de política y cuidados y politizar los cuidados, que es una cosa de la que se va a conversar hoy, eh, no siempre está en la agenda. De hecho, muchas veces falta. Eh, entonces, cuando nos dijeron que se venía Carolina, pues dimos bote de alegría. Eh, leímos el libro y nos dimos cuenta además que, bueno, pues, que sería interesante que compañeras de la colectiva La Ruda pudieran presentarlo eh, precisamente por los temas en los que vienen trabajando ellas, que también nos van a contar un poquito. Y nada, eh, esperamos que lo disfrutéis. Al final, por supuesto, como siempre, esto es un encuentro, puede haber un conversatorio, hablaremos. Y a mí me tocan los avisos de aquí de la Vorágine. Está la programación completa allí de noviembre, que está a tope. Yo creo que quedan dos días libres, así dos días literal. Y sobre todo que el día 25 de noviembre tenemos la descarga final de, de la surada poética, que va a ser en el Alain Quilate, que va a estar súper bonito, van a ver los poetas de eh, Galicia, República Dominicana, eh, vamos a tener a La Madre también, un espectáculo eh, que, que actúa por primera vez en, en público. Y después fiestita también, fiesta poética. Y nada, que tenemos las entradas a 10 euros y que incluyen un ejemplar de un libro, que es edición limitada, exclusivo para, para este momento. Y que nada, va a estar chulísimo. que lo disfrutes. una alegría que entremos en calor ¿Empiezo con las Rudas? O, o sí, como... dale, dale Bueno, pues así como de manera espontánea me toca a mí presentar sí. a, a las Rudas eh, Las Rudas es una asociación colectivo mmm, que nace entre Torre la Vega y Cabezón así más o menos, pero bueno que es <risa> sin parte de frontera ni bandera y nace fruto del pues de las inquietudes que podíamos tener cada una y los descontentos dentro de nuestros campos que inevitablemente están ligados bastante a lo social, pero bueno, somos bastante galerpintas, afortunadamente y bueno, eh, pensábamos que creemos necesario llevar a cabo algún tipo de de acciones eh, para abordar el tema de malestares relacionados con, con con las violencias de género, con todas las distintas violencias de género que sufrimos, ¿no? Y las distintas maneras eh, que hay según raza, condición, sexualidad, identidad de, de sufrirla. Y bueno, llevamos... ¿Hemos hecho bañito? Sí. Sí, ¿no? Sí, no. sí. casi, casi, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Mm. Y bueno, pues hemos, eh, hemos estado llevando a cabo unos talleres... Eh, llamados Desarticulando el Género, que bueno, lo que intentan abordar es todo este tema de malestares y de violencias a través del pozo cultural, tratando concretamente cine, literatura, publicidad... e intentando analizarlo desde ahí, que para, mucha, para muchas personas es como más sencillo y que es un poco, también aunque parezca que no, como ir a la raíz de todo lo que está arriba de, esa, de ese iceberg o de esa pirámide, tocarlo desde abajo, desde lo invisible. Y bueno, hemos pues estado haciendo por ahí varias cositas y en, en, en modo, aparte de los talleres, eh, quería recordaros que va a haber algo súper interesante, eh, va a ser el 15 en la Vega, pero supongo que os venga mejor el 16 de diciembre, eh, aquí en Santander, en La Vorágine. Es sábado, a las 12 del mediodía, va a venir una chica muy majeta que se llama Elisa, que hace unos talleres que se llaman viajar sola, sin dinero, sin apenas dinero y sin miedo, entonces bueno, os animamos a, a todas las personas que quieran asistir, están invitadas, va a ser bastante interesante, y luego pues, nos podemos tomar un bermú y debatirlo. Y luego también el día 3 de diciembre, si no me equivoco, hay un taller de clown que se va a llevar a cabo en... En el espacio espiral, pero que tiene también esta, tiene como un enfoque, una onda más allá del en el que se va a abordar temas de la de, del trabajo invisible. Y por el momento esas dos, esas dos cosas son... El 25 de noviembre posiblemente haya sorpresas en Torre a Aguaremos, pero va a ser más performativo que otra cosa, ¿no? Así que mejor vamos a dejarlo a la sorpresa. Y sí, sí. bueno, que tenemos el Facebook donde vamos colgando ahí las cosas que vamos haciendo y por pues, si le queréis echar un ojo que es Colectiva La Ruda. Hay otra Colectiva La Ruda por Colombia, así que igual nos aparece, pero entonces estamos la dentro de la vega nosotros. Sí, bueno, nos ha pasado el el cineforum este verano y tal, pero bueno, tampoco quiero dar aquí la... Sí. Para ver, eso sí. por qué. Bueno, muy bien. Bueno, este... Estamos hoy vamos a intentar eh, conversar un poquito sobre los temas que aborda el libro de Carolina León, que está aquí y se vino desde Madrid para conversar un poquito sobre, sobre él y sobre todas las temáticas que, que tiene este libro, que bueno, que fuera de, de lo que ella pueda decir, yo les puedo recomendar como un libro imprescindible eh, es un libro que se lee muy fácilmente y además está tan claramente explicado el tema de por qué debemos profundizar en el tema de los cuidados que son, hacia dónde debemos implicarnos en ellos y por qué es tan importante que realmente vale la pena leerlo, es un camino un poco autobiográfico también en algunas, en algunas cuestiones porque creo que, creo que es algo que también a las que nos movemos entre colectivos, eh, movimientos y espacios políticos políticos todos, porque yo creo que son políticos todos este, reconocemos como nuestras cuando empezamos a ver todas las cuestiones que ella plantea aquí no eh, las reconocemos y más de una vez creo que todas las que estamos acá hemos, hemos este, pensado en, en estas cosas porque las hemos visibilizado las hemos sufrido y las hemos visto como necesarias no de trabajar y de debatir y de e incursionar, pero eh, más allá de que ella bueno va a hacer una, un resumencito para poder acertarles un poco eh, cosas que ella quiere contarles, eh, nosotros queríamos eh, leer un par de trocitos del libro que nos parecen que definen un poco... El, la, las preguntas con las que aún, a pesar de haber hecho todo este proceso, se quedan con ella y creo que son las preguntas que nos trasladamos y las reflexiones que debemos luego eh, compartir, ¿no? Y lo interesante sería de que después que, que Carolina lo explique y, y que más o menos tengamos visible por dónde van las cosas, que hagamos las preguntas que queramos, que nos involucremos hasta el punto de contarnos, por qué no, eh, vivencias o situaciones que hayan, que hayan puesto de manifiesto todas estas dificultades con las que nos enfrentamos en el día a día. Y, y bueno, y tal vez nos sirva para Creo que sí, que nos sirve para, para eso, para darle visibilidad a todo ese tema que no es menor, que es el que nos sostiene, que es el que nos interrelaciona y que es el que nos habilita, en definitiva, para caminar y para avanzar en cualquier sentido que queramos hacerlo. Eh, yo voy a leer dos trocitos que... No sé si alguien lo leyó. ¿Alguien leyó el librito? Bueno, ahí los tienen. Ahí hay unos cuantos, ¿no? Así que... Una de las noches de esta escritura perdí el sueño y me convencí de que llevaba meses intentando cazar dos conceptos irreconciliables de que no había dos palabras más alejadas en todo el diccionario que política y cuidados entonces entró en mi cabeza la idea distópica de que toda la posibilidad de política un día quedaría secuestrada por un selecto grupo de sabios que contaría con las condiciones idóneas que demostraría no tener necesidades ni anhelos y sólo esos pocos estarían habilitados para formar un gobierno al que el resto podría llegar con sumo esfuerzo a exponer sus súplicas privadas desorganizadas e individuales nadie se reconocería nadie sería capaz de poner su problema en común otra noche de insomnio me levanté y escribí Hanna no sabía nada de nada y con Hanna, cierto tipo de activistas o politizados que imagina asambleas puras, sin contaminar. En un mundo duro para las cosas pequeñas, es un, en un mundo duro para las cosas pequeñas, Mis cupa en la noche del cazador, 1955, señala aquí. Me replegué frente a nuevas circunstancias, y porque había pasado cierto tiempo, separándome de mis hijas, de pronto descubrí que en casa tenía dos aspirantes activistas. Con renuencia asumí que ahí me esperaba cierta misión, en sus llegadas a la adolescencia, a la comunidad identitaria, a las preguntas sobre el amor, sus cuerpos o los roles asignados. Si bien por mi parte era hora de dejar de hacer de mujer de la limpieza, era hora también... De volver a mi papel de tutora y escucharlas guiarlas todo lo invisiblemente que pudiera en sus trayectos abiertos a lo desconocido en un ritual de escenas que se iba llenando de videoclips, youtubers y filosofía en los años precedentes se había logrado trabar riquísimas relaciones con mis vecinos a través del activismo que en el reflujo devinieron vinieron hilos amistosos podía dolerme la soledad a ratos o la ausencia de relaciones románticas, o su fracaso continuado, pero ya sabía lo que era estar allí y no deseaba volver. ¿Y hay una, que Los feminismos, las feministas hablan de solidaridad, casi. Es que los movimientos antiautoritarios tendrían que conectar. Parece que siempre estamos partiendo de cero. Los anarquistas creían, para empezar, en la indispensabilidad de cada uno de ellos, en que cada uno era exactamente igual de importante y no se podían dejar caer. Así dicho, suena maravilloso. Entonces, había entre ellos un reparto de las tareas, algún tipo de revisión de la asignación de los cuidados. Dicen que Durruti... Cambiaba pañales sin problema. Tenían claro que para lograr algún cambio en la superestructura había que empezar por cambiar nuestras formas de relacionarnos. En eso, como feminista, no puedo estar más de acuerdo. Cuando dos están en contra de que los demás les digan qué tienen que hacer, acaban estando de acuerdo el uno con el otro. Esto es así. Bueno, eso es un poquito, un trocito ¿no? que me parece importante traer en cuanto que, que plantea las dos cuestiones que se ponen de manifiesto. no Por un lado, eh, el tema de los cuidados asignados por género, que son los que eh, en definitiva cargamos y, y hacemos que sean invisibles de alguna manera cotidianamente y aquellos que se hacen invisibles eh, cuando compartimos con compañeras y compañeras y nos quedamos con ese sabor amargo de repente no saber en el día a día qué le está pasando o qué pasa por su cabeza, por su cuerpo o por sus emociones y bueno, de eso vamos a hablar y poco más Karen. Bueno, ahora me toca decir hola, qué tal, buenas tardes y gracias por haber venido y gracias a la vorágine por acoger la presentación, gracias al colectivo que, que se ha prestado también a hacer aquí este, este diálogo y, y estoy ahí como medio roja porque escuchar en, en otra voz eh, trozos, trozos seleccionados por alguien que ella ni me ha dicho lo que quería leer y una de esas partes será como bastante íntima, ¿no? Pero, bueno, esto, esto tiene un poco este libro. Voy a intentar hacer una cosilla bastante bastante breve y ágil para, para acercarlo. Como creo que nadie ha dicho, sí, yo me lo terminé o yo lo he leído. Entonces, merece la pena, o a mí me merece la pena un poquito que me dejéis ese, esos minutos para, para hacerle, hacerle ese acercamiento, porque creo que es un libro peculiar, no que sea ni el más raro del mundo ni nada de eso, ¿no? pero, pero ese acercamiento eh, desde, desde la portada, que es así un poco un poco macarra, como me han dicho varias veces, eh, desde un subtítulo que yo me empeñé en que, en que permaneciera, ¿no? que me discutía un poco el editor, Intersecciones entre política y cuidados, me discutía en el sentido de que, de que decía parece que ese título remite a, a un ensayo político de corte académico que no es lo que se va a encontrar dentro y yo decía bueno es que, es que quiero que se que se entienda que hay, una, que hay un desafío político que parte, de, que parte de la escritura autobiográfica, que parte de la narración de, de experiencias ajenas también que me fui encontrando y experiencias a las que fui a buscar y a las que fui a retar con una serie de preguntas. Con una serie de preguntas que ponen esta, estos dos mundos. Es muy curioso que Mariela haya cogido eh, eh, ese fragmento en el que yo hablo de la distopía, en el que la política se ha eh, encapsulado en, en, en, en un gobierno de sabios, porque yo a veces lo uso también leye, cuando voy contando cosas del libro, porque es el punto en el que en el, que al, en el trayecto de la escritura y de, y de llevar lejos lo que eran mis tesis muy apriorísticas, eh, terminaba a veces, ¿no? terminaba a veces en ese callejón sin salida donde después de haber hecho 25 entrevistas y haber escrito ya 100 páginas, decía, pero, pero si es que si es que el mundo no está así hecho, si es que la política los cuidados pertenecen a, a, a espacios completamente separados, me lo dice todo el rato el telediario, me lo dicen los periódicos, y, y, y, y, y cuando los políticos salen jamás hablan de su vida privada, o de sus afectos, o de sus problemas personales, o de a quién cuidan, y cuando las políticas, las personas, las mujeres en la política eh, profesional, obviamente estoy hablando, aparecen los medios, tampoco ponen de manifiesto eh, esa, esa, esos vínculos que todos tenemos en, en definitiva, aunque los estemos invisibilizando. Entonces, eso me pasaba, digo, después de darle mil vueltas a todo este asunto y, y, y de obsesionarme un poco, pero bueno, retomaba otra vez iba hacia atrás, y hacia atrás es un... O sea, del, el punto de partida es una intuición. Eh, mi politización, para ser muy breve, y por eso contiene algunas partes que cuentan quién soy, donde creo que se puede reconocer a algunas personas, eh, mi politización es de hace un, un par de telediarios, es desde el 15M. Y, y, ese, y esa experiencia, para mí era como ultranatural, que, que estábamos muchos a la vez juntos, la política era de todos y de todas a la vez, de cualquiera, en teoría. Eh, bueno, pero se produjeron un montón de cosas, pero fue así como un aprendizaje muy de, desde, desde lo físico, desde lo emotivo, que, que la posibilidad de juntar los cuerpos, pensar cosas y hacer cosas juntas, estaba ahí y era, era algo nuestro hay partes de, del libro que cuentan un poco ese proceso no creo que hay una aquí cada uno y una debe tener un montón de, de historia y un trayecto muy diferente pero yo pertenezco un poco a, esa, a una generación que ha crecido en, en una mmm, apolitización ¿no? en un relato de eh, organizarse no es eh, no es para ti, más o menos por hacer, por hacer una cosa muy, muy resumida en, entonces en ese descubrimiento, mi descubrimiento o mi, o mi politización, va de la mano de también eh, algunos discursos feministas que tienen que ver con ver o con poner, eso que decimos tantas veces, poner la vida en el centro o poner los cuidados en el centro. Se me mezcla todo y creo que todo el mundo está exactamente igual de, de deconstruido en esos, en esos aspectos. Eh, os hablo así como, de, de con, como, como si fuese muy naif. Pero, en cierto sentido, lo era. Y mezclo todo. Y lo creo, y creo que, puedo, que, que puedo llevar preguntas sobre quién sostiene los procesos políticos, las movilizaciones o los colectivos, cómo es esa retaguardia, por qué no se cuenta esa retaguardia, que es la metáfora que, que estuve usando con otras amigas allí en Madrid y que luego me la, me la quedé para, hacer, para escribir este libro. Eh, ¿Por qué no tiene...? Eh, relato, carne, eh, discurso, mientras que siempre se está viendo eh, lo espectacular, lo épico, lo que, lo que en la calle sucede, que es importante, pero que siempre está sostenido por cosas que no, que no son visibles. Entonces, bueno, voy voy viendo, preguntando cosas y conversando con gente que está pues, en distintos movimientos, colectivos, asociaciones, y, y mezclando estos conceptos, que a mí me parecía que era, que era importante eh, revisar. Todo esto obviamente nace de que existe una serie de materiales que me habían puesto las pilas, ¿no? y nos han puesto las pilas en los últimos tiempos, sobre todo desde, desde la crítica feminista a la economía clásica, eh, los textos, por ejemplo, de Amaya Pérez Orozco, por decir cosas que probablemente habéis o conocéis, o... Por supuesto, el trabajo de Silvia Federici cuando revisa desde el contenido, desde la crítica feminista, toda la, la teoría marxista y, y parte de la historia. ¿no? Pero además de Caliban y la bruja, está el libro de Revolución 1.0, que es súper importante con, con artículos que revisan ese tipo de cosas. Entonces, esa eh, mirar o tratar de mirar en donde no se suele mirar era un poco el, el punto motor. De ponerme, a hacer, de ponerme a escribir estas historias y, eh, y entender también que la política no era una cosa como, como en la distopía, si, no era una cosa que estaba separada de la vida, de los cuerpos y de nuestro, y de nuestro cotidiano, sino que era algo que deberíamos poder llevar, ejercer y, y, y, y mantener en marcha en un cotidiano y que al final, si, nosotros, si somos capaces de, de ver que, que es economía lo, lo que está oculto debajo del iceberg, para mí también era política lo que está oculto. Es decir, esos procesos eh, invisibles que a veces podían ser cosas tan sencillas o tan, o tan pueriles como que el espacio en el que eh, se va a juntar un colectivo esté limpio, y esté arreglado y tenga, y tenga lo que tenga que tener. ¿no? Pero había otras muchas cosas que creo que se podían considerar parte de procesos de cuidados, como eh, temas de interrelaciones, temas afectivos. Eh, y siguiendo y tirando de esos hilos, también llegaba a eh, otras formas de ver el problema o la pregunta. Si vamos a hablar, a ver todos estos procesos de cuidados, tenemos que ver quién está en, en la política. Durante, durante un buen montón de tiempo para mí, ¿no? o sea 15M y, y, y posteriores los dos años posteriores, se puede decir que bueno, éramos un montón, estábamos todo el rato movilizados en la calle haciendo un montón de cosas y de campañas, pero que poco a poco hay cuerpos que se tienen que ir retirando y que ahí pues, se suman cansancios o se suman situaciones de, de, de atención a problemas que están en, en lo personal, en lo privado. Problemas que se suelen tratar, que se suelen entender como, bueno, es privado, vale, pues ahora vas a ser mamá o ahora resulta que tus padres están muy mayores y se están enfermando o ahora todas esas cosas que a veces o que normalmente los colectivos y asociaciones no están acostumbrados a poner eh, ahí dentro, ¿no? Bueno, suceden, son situaciones de la vida, te entendemos, esperamos que vuelvas, en fin, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo me fui encontrando con mucha, un, muchos tipos de acercamiento. No es un, no es un libro, o sea, es un libro que parte de, sí, de un a priori de, en cuanto a lo teórico, pero que va a preguntar y a mirar. Entonces no, no, no, busco cuestionar ni a la gente ni a los colectivos, sino que me van, me van contando cómo se eh, producen ciertas estrategias son colectivos sele seleccionados en el sentido de que, podía, de que me podían dar un rebote a este tipo de cosas no todo el mundo se ha puesto a, a pensar eh, qué hacemos con esas dependencias o con esas necesidades de cuidado y, y entonces, pues, por ejemplo ¿habéis, pod podemos encontrar que un colectivo que nace eh, de, una, de una vulnerabilidad muy concreta, que en ese, os estoy comentando un capítulo que es el de Garaldea, que nace de la, un colectivo de personas que eh, eh, han pasado por terapia de, de atención a, la, a sus drogodependencias, pero que, bueno, que eh, una vez que la Comunidad de Madrid está desmantelando el, las, las redes de, de, esa, de esa atención deciden organizarse y se quedan ocupando un espacio. Entonces, parte desde gente que tiene pues, pues un problema muy concreto, pero eh, se organizan y se, des, desde el horizontal también con algunos de los ex trabajadores de, de ese centro de atención. Y, eh, asambleariamente empiezan a, a vivir en como, como un, una comuna ¿no? y, a, y a crear un espacio para otros. Se plantean una serie de cuestiones que tienen que ver con cuidar el espacio, cuidar al, al colectivo, mantener una, un buen tono vital. Eh, no se permiten recaídas, ¿no? es como el gran, la gran línea roja, pero en, en algún momento de la vida de ese colectivo, de la que pude ver, para, o sea, pude escribir en el en el libro, porque el colectivo continúa y menos mal, con muy buena salud, eh, les llegan otros retos, y es que de pronto resulta que hay otras atenciones inmediatas y urgentes, como que es que empieza a venir eh, a, a ese colectivo gente que no viene de las dependencias, pero tiene criaturas que cuidar. Bueno, van, ese es uno de los ejemplos que, que van apareciendo en el libro, yo me detengo en, en, en otros donde veo que las la interrelación, o sea, gente que quiere hacer cosas, transformar el mundo, pero que además eh, no se está olvidando de eh, procesos personales que pueden eh, apartar o, o, o, o desactivar a ciertas personas del colectivo. Y se van dando diferentes respuestas. Eh, hay una... Otra, otro capítulo dedicado, por ejemplo, al colectivo que funcionó en Madrid eh, a partir de la promulgación del Real Decreto Ley que eh, quita la sanidad a, la, a los inmigrantes sin papeles, en 2012. Y Yo soy Sanidad Universal, de algún modo, también es un colectivo mixto muy curioso porque son profesionales de la salud. Están en un lugar en el que son personas acostumbradas bueno, a que su trabajo al final es, es cuidar de otros. Les quitan con ese decreto la eh, bueno el derecho a cuidar de, de, en ese de una manera universal y de una manera eh, distribuida y extendida y se ponen a trabajar también con personas que vienen de otro tipo de colectivos más políticos pues para crear para campañas de concienciación y para dar eh, además en un contexto pues eso de personas que se van quedando sin, sin su derecho a la sanidad, atender esas, esa necesidad puntual. Entonces se crean grupos de acompañamiento para personas que tienen que, eh, pues, pues enfermedades pero no pueden pasar la puerta de un centro de salud porque ya no tienen tarjeta. Y la forma de trabajar de ese colectivo que viene bueno, que es muy mezclado, que, que, que son médicos y, y se bajan de su pedestal de médicos para, para hacerse activistas de algún modo, pues también tiene mucho que ver con, con la tener en cuenta el proceso de, de todas aquellas personas que llegaban a la asamblea, porque, porque resultaba que eh, todas sumaban y todas podían aportar al, al producto final y a, que, y a que sus campañas fueran más exitosas. Pero todo esto, al fin, poco a poco, y en, y en la mezcolanza que me iba haciendo entre cuidados y política, llegué a, a considerar que si, que si la parte oculta del iceberg es lo que la economía oficial no quiere, no quiere reconocer, y no quiere contabilizar y no quiere pagar, también en, en lo político a mí me parecía importante que aquellas personas que dejaban por decirlo de una manera muy rápida, dejaban una primera línea o dejaban ese lugar de visibilidad que tiene lo político más, más activista o militante para cuidar o para atender eh, de manera, bueno, de manera privada, porque así está organizado el mundo. ¿no? Eh, a mí me parecía que eso también tenía un componente político, entonces en algún punto de, del libro empiezo a dedicarme a personas que, cuya, cuya actividad principal en la vida es atender y cuidar a otras personas de una manera voluntariosa o de una manera consciente, de una manera activa, que a mí me parecía también una forma de activismo, por decirlo por decirlo muy rápido. Y más o menos eso es lo que he ido contando, aparte de que también aparezcan <risa> algunas pequeñas historias en las que, bueno, porque porque también es el, es el relato de, de cómo me voy, he ido desentrañando esta, por decirlo de algún modo, pequeña teoría, ¿no? que tampoco es que sea ni, ni tan original, creo que tiene bastantes, tiene muchas abuelas y, y madres, ¿no? esta teoría de, de, de intentar politizar toda esa parte oculta de, de procesos que en este caso serían, bueno, cómo nos organizamos y y trabajamos en común. Pero podría dedicarme unos minutitos para que que creo que suele ser la parte más eh, o que pueda dar más juego, más polémica a, a hablar de, de qué podría ser esto de politizar los cuidados, ¿vale? Porque quiero, quiero situarlo después de que he aprendido en el, en el trayecto, que no, lo he, no, lo, no tenía ni idea muy al principio de de idear esta, esta cosilla eh, yo creo que ahora, después, ya vamos a conversar y vosotras me, me tiráis, pero un pequeño así como, como marco teórico. Nos, desde los feminismos, todavía yo creo que no tenemos ninguna respuesta bien estructurada sobre, sobre este asunto. Y hasta el día de hoy, o sea, yo soy de esa misma corriente que, eh, que tiene como lema: vamos a poner los cuidados en el centro. ¿no? Cuando lo. <ríe> Cuando lo convertimos en un lema, creo que a veces corremos el riesgo de, eh, de quitarle la materialidad que tiene, ¿no? Es, es, muy difícil, es difícil discutir a veces en asamblea, en colectivo, a veces incluso el, el, tanto cuando, si son mixtos como si no lo son, cuando también son colectivos feministas y no mixtos, a veces puede pasar que hablamos de los cuidados, pero realmente no sabemos muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, nos, hemos, nos hemos volcado en las últimas cuatro o cinco décadas en unas luchas que eran absolutamente imprescindibles de encontrar, de, de, de ir usurpando los lugares que se nos habían arrebatado. ¿no? A la, por, Espacios, roles, voces, liderazgos, eh, profesiones, eh, estudios, ¿cuánto, cuántas cosas no se habrán conquistado. Derechos, leyes, bueno, y todo aquello que se podría resumir con la liberación. Y muy poquito después, o sea, y con, yo creo que muy, muy impelidas también, porque la crisis económica pone, pone al trasluz la crisis de los cuidados que... que, no, que, que va a pasarnos, que nos está pasando, pero pero que va a ir eh, yo creo que agudizándose, empezamos a hablar de revalorizar los cuidados. Y, y estamos ahí, o sea, yo estoy ahí en esa misma crítica que han hecho las, las de la economía feminista como eh, Amaya Pérez Orozco que mencionaba hace un momentito. Eso lo podemos ver en una. o sea, como que. a ver, retomo el hilo que me estoy perdiendo un poquito. <risa> Nos cuesta un poquito hablar de los cuidados en, tanto desde el feminismo como imaginemos ya eh, cuando, cuando salimos a, al espacio donde, donde no hay un discurso feminista demasiado, muy eh, aceptado. ¿no? Nos, me dicen a mí algunas compañeras más mayores. Es que de esto lo que tenemos que hacer es liberarnos. Es que las mujeres siempre hemos cuidado, esta ha sido nuestra tarea, ¿no? mi madre lo ha hecho, yo lo que quería era liberarme. Y yo también, yo también creo que todavía tenemos mucho que pelear y que luchar por liberarnos en ese sentido, porque nuestras asociaciones, y es más allá de, es más allá de la educación que se ha podido, que han podido absorber ...las generaciones un poquito más mayores que la mía... ...de que su vida era la de atender a otros, ¿no? O sea, su, tu vida va a ser eh, casarte, atender al marido... ...y luego a los hijos y luego ya a la, también a tus padres. Es mucho más allá de esa educación... ...porque yo creo que todavía estamos dándole a niños y niñas... ...roles completamente distintos... ...y a ellas se les enseña también de una manera... ...pues a lo mejor no se llama cuidar... ...pero se llama ser, ser más modosa... Eh, no llamar la atención eh, tener, tener más en cuenta al resto y, tener, y no crear conflictos todavía no hay ni de lejos una educación igualitaria en ese, en ese sentido en cuanto a los roles y creo que estamos como, como años luz de poder decir bueno pues sí, hemos, hemos alcanzado la posibilidad de que todas podamos liberarnos de esos roles asignados y de cuidar automáticamente. A las feministas más mayores que yo, cuando me han venido a decir este tipo de cosas de ¿Qué es esto de poner los cuidados en el centro? ¿Y esto qué sentido político puede tener? Y yo trato de, bueno, creo que otras muchas también, trato de decirles, pero es que nosotros, o sea, si nosotras no, no estamos tratando de recoger otra vez el trabajo de cuidados, Estamos tratando de hacer es de ponerlo en valor de, de, de lo que no no sé cómo lo conseguiremos pero ponerlo en valor para que sea eh, sexy incluso si pudiéramos decirlo de algún modo para poder compartirlo para poder compartirlo tenemos que quitarnos de en medio durante un, una buena temporada porque cuando nos hemos liberado lo que hemos hecho básicamente lo, lo, lo analizan muy bien la gente de la economía, es trasladarlo de clase. Eso es así. Cuando nosotras creamos instituciones para que cuiden de nuestra de nuestros mayores, y muy probablemente hay, pues nada, no, y probablemente no, seguro, hay 200.000 situaciones en las que nuestros mayores o nuestros pequeños o, no, o nosotros mismos necesitamos ayuda profesional y, e institucionalizada, pero cuando creamos instituciones, lo que estamos haciendo es separarlos, no verlos. Seguir actuando en el mundo de la economía, de la política, de la empresa, de lo que queramos, como si fuésemos personas que eh, no dependemos de nada, porque, porque separamos a, la, a las personas más pequeñas. Muchas veces, de las personas más pequeñas no queremos separarnos y de esa parte de, la, de las crianzas es muy posible que sí queramos hacernos cargo pero a las personas más mayores y a la digo, al final de la vida, ¿no? y a la parte más menos grata de ver y de, y de tratar. Eh, yo todas estas cosas las he aprendido escuchando a la gente que está en el libro y otras muchas que no aparecen, pero creo que el feminismo que nos, la, nos ha liberado, que no vamos a pronunciar a esas cosas, también ha mm, jugado un poco con la... Eh, con la misma noción de, de individuo autónomo y autosuficiente e independiente que nos vende el capitalismo y que cree que es, ¿no? es el, el ideal de, de identidad individual que hay que actuar en el, en el mundo y con la cual, si, no, si tú no eres eh, esa, pues eres un fracasado o una fracasada. Entonces, bueno, yo tengo mogollón de dudas teóricas en esos aspectos, cuesta muchas veces poner, hablar de los cuidados, de, de ponerles, darles su valor y, y, y, y, y bueno y, y hacer que sea una tarea que podamos trasladar a, a, a todas las personas y, y poder compartirlas con nuestros compañeros también en las militanzas y, y los colectivos eh, y que, y que a veces estamos como siempre al, en el borde de resencializarlos, ¿no? En el borde de bueno, venga, sí, los cuidados son maravillosos, no sé qué, bueno, pues mejor lo tú, Pero total, si son tan maravillosos, ¿por qué no seguís haciéndolos? Y creo que es una pequeña, que es un pequeño reto que tenemos, es uno más nada más de, la, de las montones de, de luchas muy muy potentes y, y urgentes, quizás mucho más urgentes que, que el mundo del, del feminismo de ahora y de aquí eh, tiene entre manos pero bueno, esa, esa para mí es una, es una duda que a mí me gustaría que vosotras eh, desde vuestras experiencias y los que estéis por aquí escuchando podamos discutir qué hacemos con lo privado, qué hacemos con el politizar dentro de los colectivos la, las dependencias de grado mayor nosotras la, desde el mundo este de, de la críticas feministas de la economía y desde también el ecofeminismo se suele hablar de que el, el, hay dependencias con, con, un, con una intensidad mayor pero que, pero que en realidad somos todos interdependientes y que esa es una realidad que no que no, no, nos instan a no ver y yeah. a Trabajar como eso, como decía hace un momento, eh, autónomos, independientes de forma ficticia y, y encima además compitiendo unos con otros. Frente a ese paradigma se trata de proponer uno, uno nuevo en el que todos dependemos de todos. Deberíamos poder también sentirnos afectados o cuidarnos mínimamente, que después ya veremos de dónde sacamos recursos para cuidarnos de manera material, que esa parte es muy dura y muy y nos queda mucho por sacar. luego Lo dejo por aquí. No, a ver qué más... Qué experiencias hay por ahí de compatibilizar cuidados con, con la militancia o de, o de ponerlos en el centro en colectivos que algunas encontraréis en el libro. Otras no. Eh, bueno, no sé si alguien quiere... Un poquito a intervenir o comentar. ¿Alguien quiere ahora mismo decir algo? Yo quería hacerte una pregunta. Cuando hablabas de los colectivos a los que habías hecho entrevistas, eh, has citado a Yoshi Sanidad Universal y a gente que venía ¿no? del 15, me entiendo, pero ¿qué más colectivos? Porque ahora me venía a mí que desconozco ¿no? si hay algún colectivo que, por ejemplo, esté tratando este tema que hablabas tú de las dependencias con gente mayor. ¿no? Que es algo que me parece súper necesario y que ahora, por ejemplo, me está tocando desde lo profesional, que uh -huh. está haciendo acompañamientos a gente mayor, mujeres, el 90%, que si no se las hace cargo a la institución, hay personas migrantes que están internas en su casa o haciendo apoyos y están dando unos vínculos más allá de lo profesional interesantes uh -huh. de cuidados también afectivos más allá de lo puntual que parece ¿no? que aséptico que ves desde fuera, la que viene a ayudar, ¿no? entonces eso me está dando vueltas y me está pareciendo interesante ¿no? y, y desconozco si hay colectivos que estén trabajando esto ¿no? desde, porque uh -huh. creo que es un frente muy necesario, y si se habla cuando hablamos de cuidados, piensas en salud, piensas en, en los propios colectivos políticos, cómo se cuidan entre sí, ¿no? qué cosas eh, se ponen eh, ahí en la asamblea para, para tratar pero el, el tema de mayores es que, algo que queda mucho creo por trabajar no y que al final eso lo que tú dices terminas la vida y estás en tu casa y. Yo no me he encontrado con ninguno Fíjate. que conozca, pero no quiere decir que no existan, o sea como con gente organizada que esté buscando estrategias para que esas personas... que su incluso gente mayor, ¿no? Porque claro. tal vez se, se ahora existan nuevos procesos en estas nuevas generaciones, no sé quién sabe, es algo que pienso, ¿no? Porque claro, las mujeres con las que yo me encuentro ahora son de otra generación y, y son de no molestar, siempre me dicen todo el rato, ¿no? No, no molestar a los hijos, no molestar a nadie, están muy atareados, yo puedo con todo, o sea, estoy eh, alucinada de fortaleza, entre comillas, porque luego también hay ansiolíticos. O sea, quiero decir, todo eso, ¿no? Que me están dejando loca. Entonces, el, el hecho de que, pues eso, de quizás mm. nuevas formas de, de cuidarnos en, la, en las personas mayores, no sé, por eso preguntaba si, si se están dando algunos procesos que desconozco. y... Y que me parece interesante. Sí, a mí se me estaba ocurriendo mientras lo decías, ¿no? Estas nuevas comunidades que hacen el tema del cohousing, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es lo que me sonaba, sí, pero claro, no, no, no, gente no. que viene de la política. Claro, nosotros lo esto pues, todo eso. Pues, en, París un, en París hay un colectivo de mujeres feministas que viven todas juntas, mujeres uh -huh. mayores, y se cuidan entre ellas. No, no sé cómo se llama, pero lo he leído hace poco de algún lado o sea que bueno, lo que existe es eso, es este, el... las personas organizándose entre ellas siempre. Sí, claro, pero eso viene, ayer también salió un poco en la charla de, de Bilbao, eso viene a partir de personas que, que, que ya tenían una cierto tipo de colectividad, aunque fuese de ciudad, de urbana, o de haber trabajado juntas. Imaginemos que, que eh, la Ruda dentro de 20 años de, de, dice, a ver, ¿quién me va a cuidar? quiero quiero que quiero ser una carga para mis hijos quiero una residencia las residencias no hay plazas son carísimas son, eh, o sea ese, ese lugar el lugar del final de la, de la vida no eh, es un, es un sitio en el que realmente no, no hemos trabajado políticamente y, y donde creo que no hay he visto esa, ese tipo de organización pero claro que viene desde, desde el horizontal de vamos a crearnos recursos porque va a venir cada vez lo peor no va a venir el deterioro y y, y no quiero estar solo o sola cosa que me parece potentísimo pero bueno que están lo, los que conozco son así como de en plan piloto no no sé si alguien sabe alguna cosa que no, no, no escucha no te escucha ni no te habla no a ti o sabes lo que estaba pensando que en realidad igual no sé de que voy a decir igual el plan es que nos organizamos para luchar por cosas concretas y no nos organizamos para vivir sí. eh, estaba pensando justo hoy terminaba una movilización que en la distancia estaba acompañando en, en Colombia de indígenas y a mí siempre me ha sorprendido que, que ellas especialmente ellas, pero ellos también cuando se movilizan ahora había 100.000 indígenas en la calle nunca es un problema que hacemos con los niños y con las niñas ni que hacemos con los viejos Nunca es un problema sobre la mesa, porque como están, tienen una forma de vida no capitalista, eh, viven comunitariamente, por lo tanto, si una parte se va a movilizar, otra parte se encarga de que se quede en la comunidad. O sea, nadie duda, no tiene que montar una guardería. Es que la gente que se queda en la comunidad se encarga de la alimentación de los chavales, o del cuidado de los viejos, o de lo que sea. ¿no? Y cuando se está en movilización, pues es tan normal que hay que preparar comida para todos, hay que cuidarse y no sé qué. Entonces... Eh, Igual el, el, el problema de fondo volvemos siempre al capitalismo, es que ese individualismo tan perverso que genera el capitalismo, porque es la base, es la, ¿no? yeah. pues el ADN del capitalismo, si eso no hay, si tú no crees que puedes sola, pues no, no eres capitalista, o sea, es, es fundamental que creas que puedes sola para que quieras más dinero, quieras no sé qué, o quieras... Entonces, no sé, quizá parte del problema, de, y es una autocrítica, ¿eh? lo que digo, escuchamos. es que solamente cuando, uy, vemos, vemos el problema de que he parido, tengo que solucionar este problemita, o, o, o mis padres están muy viejos, tengo que solucionar este problemita, pensamos en su. o yo estoy envejeciendo, y entonces vamos a montar una comuna de, de, de gente mayor para, en cohousing o lo que sea, para sobrevivir, e igual habría que empezar la, la, la discusión por otro lado, ¿no? Eh, porque entonces los cuidados no serían un tema ni de las mujeres, ni serían un tema de la lucha feminista. Sería algo normal eh, cuidarse, porque nos organizamos para vivir juntas. En, en, en, es utópico lo que estoy diciendo, pero creo que si no podemos imaginarlo utópico, pues no hacemos nada. Bueno, era una de sí, que sí, sí, sí. escuchando me, me surgía. ¿no? Nos organizamos para evitar los desahucios o para la lucha feminista, pero luego... A veces, y esto es una autocrítica, no sabemos qué le pasa a nuestra compañera o a otro compañero, no sabemos de dónde viene, no sabemos si, si no ha dormido porque eh, tiene, no se sé, le preocupa tal tema, ¿no? O si tiene un marrón en su casa. con... A veces nos falta toda esa parte, no tanto porque sea poco sexy, que también, sino porque es que no nos organizamos para eso. Yo creo que ahí hay una concepción. Como yo creo que cada vez que intento contar el libro me enredo por un lado o por otro y no termino de contarlo del todo. Pero creo que hay una concepción que no sé muy bien, de, bueno, creo que sí sé de dónde viene, pero bueno, la idea de la política como algo puro, como algo eh, que sea que se ejerce por fuera de la vida, bueno, toda una tradición que pueda, probablemente un filósofo podría encontrarle 25 siglos de, de textos, ¿no? que le van añadiendo cosas. Sin embargo, tú has señalado formas de organización, de vida y de lucha, que parten de las comunidades y de otra ¿no? De otra forma de, de interrelación, pero aquí, aquí para nosotros todavía, igual que separamos, eh, ¿no? Y tenemos que estar medianamente bien, cuerdos, eh, despiertos por la mañana lim, limpios y, y sanos para ir al trabajo y atender en, esa, en ese aspecto eh, en, el, en, en nuestras interrelaciones eh, así activistas tampoco, salvo por algunas tradiciones tampoco sabemos muy bien incorporar toda esa parte mm, hay una parte del libro en el que trato de ensayar la, lo que he podido ver ¿no? de formas de de trabajar para que no sea un dejo fuera todo lo que me pasa. ¿no? Hay, hay un lema que yo siempre me remito porque, porque me da mucho coraje. Hay un lema que dice, a la asamblea se viene llorada de casa. Sí, sí, sí. Es, la, es la, para mí el, lo, lo peor, ¿no? la, la cosa más horrenda que puede pasar. A nosotros, a nosotros no sé, yo creo que cuando nos organizamos, por, por ejemplo, voy a poner... Algo que seguro que ya habéis pasado unas cuantas por ese tipo de trabajo. En, en un colectivo feminista sale de una manera mucho más natural poner lo privado, ¿no? lo que se asocia a nuestras vidas privadas, eh, a trabajar en, en colectivo. Y una de las experiencias en las que yo he participado recientemente es en organizarnos en, en los barrios en Madrid eh, cuando va a haber fiestas para para crear esos puntos de autodefensa que hemos llamado violetas, ¿no? O morados. Para mí son fundamentales, incluso cuando ni siquiera tengamos los recursos para atender una posible agresión, si vienen y nos cuentan, para mí son fundamentales esos espacios en los que todas las que hemos participado durante la preparación y los cuatro días de fiesta hemos estado compartiendo. Y es que en ese compartir en el que, eh, no, hoy no, no puedo ir, la chica, mi hija pequeña, no sé qué, no sé cuánto, pero no, mejor tráetela, que vamos a ocuparnos de, la, de los niños un rato, luego ya se irán a casa. En ese poner en común las cosas que nos afectan, es donde al final termina, terminamos generando mejores lazos, me, más potencia al final y, y mejor interrelación. Sé sí que hay... ...desafíos ¿no? políticos y, y con, con objetivos que, que hay que trazar estrategias... ...y que hay que trazar eh, cosas muy serias... ...y por ponerse... eso no pasa nada. ¿eh? ¿Es el fútbol? Pero yo creo que todo se puede hacer incorporando de una manera mucho más... ...versátil y flexible quiénes somos, cómo estamos y, y nuestras vidas. Lo otro, bueno se puede seguir haciendo, pero me parece un poco artificioso. Y vos, vosotros tenéis muchas más experiencias, podéis ir. más? Eh, yo quería... Bueno, yo creo que con el tema... Cuando Paco comentaba lo de lo de Colombia, lo de, creo que también el tanto el feminismo como... Eh, los movimientos o los colectivos que se mueven de manera diferente en Latinoamérica que en Europa. ¿no? La historia del feminismo europeo y el feminismo americano son totalmente diferentes, aunque tengan puntos en los que confluyen y en los que han este, ganado batallas juntas. Pero sí que hay una una batalla que creo que Latinoamérica la tiene un poco más de avanzada eh, de, en el tema de los cuidados en cuanto a que eh, la mayoría de las personas que participan en, en colectivos o en movimientos de base eh, tienen muchas necesidades sin cubrir y comunes. Y eso eh, solidariza mucho, teja redes, crea lazos de apoyo y es mucho más fácil que dentro de esos colectivos o esos grupos humanos, sea que estén trabajando con lo que estén, eh, espontáneamente surjan ¿no? eh, los cuidados como algo eh, cotidiano, como algo que hay que atender además de ir a la movilización, o hacer la pancarta, o no hay que pensar quién va a hacer la comida, quién lleva a los niños de fulano, no va a estar acá, quién. todo eso se forma, parte, forma parte de ese tejido que, que antecede a cualquier cosa que genere un colectivo, un movimiento, no está todo metido. Y yo creo que también cuando, leyendo el libro de de Carolina, a pesar de que muchas veces sí que, eh, sí que yo pensé algunas de las mismas cosas que están planteadas acá al enfrentarme en diferentes colectivos con esas dificultades. Eh, si sí es cierto que en, encontrás eh, mucho más, muchas más redes de apoyo entre eh, los colectivos vulnerables que los que no lo son tanto, me refiero a nivel económico a nivel afectivo, a nivel ¿no? la vulnerabilidad de alguna manera eh, junta ¿no? y hace que se, se cuiden entre las personas de otra manera ¿no? eh, cuando cuando las mujeres sobre todo Sí es cierto que sobre todo entre mujeres, ¿no? Es cierto eso también. Eh, pero hay muchísimas eh, experiencias de, de colectivos que no son parte de ninguna organización política ni específica que estén trabajando por un tema eh, que sea de todas, pero que sí tienen esas redes de apoyo afectivo generadas por la necesidad o por la, por la forma en que se desarrollan sus vidas, ¿no? Hay una parte en la que ella plantea el trabajo de las, eh, de las empleadas domésticas, por ejemplo, que es un poco lo que también contaba Ángela de, de la gente que trabaja cuidando a otra gente y de cómo esa gente eh, en su mayoría tiene que tener... Unas redes de apoyos que puedan sostenerle el que vaya a cuidar, porque si no, no puede hacerlo. Y eso se da con una naturalidad que eh, en el ámbito político y en el ámbito militante eh, no se da. Y es, y es lamentable, pero es así. ¿Cómo unimos esos cuidados? ¿no? El cuidado en lo, en lo político y el cuidado en lo afectivo o en lo emocional que sostiene lo político, porque de alguna manera es lo que está sosteniéndolo. Sería imposible que, que muchas personas participáramos de actividades que tenemos o de, o de charlas o de asambleas o de espacios si no tuviéramos quien sostiene por otro lado, sea quien sea, ¿no? O que nos, cuide un rato a las niñas y a los niños, o que haga la comida, o que haga los recados, o que vaya a buscar a la farmacia algo que precisa la abuela, o que todo eso está ahí. Pero eso está ahí de una forma que se nos ha hecho costumbre que esté separado. Que vaya por un lado todo el trabajo que está relacionado con la militancia como algo que no tiene nada que ver con esa otra parte. ¿no? Y, y yo creo que a pesar de, de que queda muchísimo camino, como decía Carolina, creo que eh, de alguna manera el tema asambleario ha un poco introducido ¿no? el, el tema de los cuidados desde el momento en que ella... Eh, en cualquiera de los colectivos en los, que, en los que funcionemos se habla, por lo menos, ¿no? de si hay alguien en la asamblea que no se sienta a gusto, si tiene un problema, si, le, eh, si, en ese, si ese día está pasando por un mal día, eh, bueno, atenderlo un segundo, esperar, volver a empezar, pedir un descanso cuando vemos que se agotan las posibilidades de seguir avanzando en un tema porque nos damos cuenta de que de repente las personas que están debatiendo hay dos o tres o cuatro que no están a gusto porque... por la razón que sea, pero no sabemos cuál, ¿no? Y esa falta de... de sentirnos eh, afectivamente vinculados en un espacio creo que nos trae después la consecuencia de no llegar a resolver Bien, ninguno de los otros problemas que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, un poco eso, ¿no? Yo un poco también recogiendo lo que Paco sacaba, eh, yo creo que algunos de nuestros problemas... Primero, que, que el mundo está bastante mal hecho, ¿no? O sea, que hay cosas, hay cosas como muy de raíz que, que tenemos que cambiar, pero a ver cómo, cuándo, cómo y cuándo, y, y quiénes, y cómo, y con qué poder pero, pero hay una cosa que creo que nos pasa si, yo, si digo lo de poner la vida en el centro hay que llenarlo de contenido y, y lo que nos pasa con la política es que muchas veces no, no estamos, estamos eh, trabajando cosas muy abstractas o que tienen que ver con las leyes que hacen que, que hay que tomar el estado en la institución y, y, y mil cosas así como, como que eso quedan muy lejos de nosotros, quedan en esa en ese espacio que no nos pertenece, que pertenece solo a, uno, a, un, a un puñado de sabios, haciendo una cosa como exagerada, ¿no? haciendo poco caricatura. Eh, siempre me remito a, o me, o me suelo remitir al capítulo que ha mencionado Mariela de las, de las trabajadoras domésticas que están organizadas en, en Madrid. Hay un colectivo, hay más de uno, pero yo me acerqué a la gente del territorio doméstico. Son muy conocidas, eh, han llegado, llevan más de 10 años, tienen un... Bueno, se han ganado una legitimidad en su lucha y en su eh, reclamar derechos para, para el colectivo, que, que también trabajan hoy por hoy organizando congresos y cosas así, pero, pero tienen un trabajo de base que lo que pude conocer se acerca bastante a mi idea de esto de, de juntar y de no separar, juntar, y que la política de los cuidados van todos juntos, la vida y el... Y el ...y el cambiar el mundo tendría que ir un poco más junto. Eh, para no hacer mucho spoiler... ...os voy a leer un pequeño... Un pequeño fragmento... ...sobre... La, ...las entrevistas que hice a, a... ...algunas de ellas del colectivo. En la escena 1... ...mujeres, que sabéis que vienen... ...la mayoría de ellas migrantes y que... ...han tenido que trascender... ...una debilidad fundamental, ¿no? el, ...el estar sin derechos y sin papeles... ...en, en España... Mujeres que se saben carentes de derechos saltan desde el aislamiento a la organización. En la escena 2, las experiencias de aquellas que lo han conseguido, puestas en común, disparan el pensamiento y la acción del grupo. En la escena 3, el colectivo tiene abiertos los frentes políticos a la vez que mantiene como objetivo el crecimiento de cada una de ellas y eso las hace abordar sus luchas de un, de un modo bastante heterodoxo. Lucrecia describe, escribe en sus palabras... No solo estamos en lucha, sino que hacemos teatro, dice, y los teatros sirven para autocuidarnos. Eso sería con su acento, era nicaragüense. Ahora nos estamos formando en gestal y con eso superamos muchas cosas como personas y también vamos a ayudar a otras. Hacemos actividades de ocio, hacemos comidas juntas. Antes salíamos para verano a una casa y allí la pasábamos bien, haciendo actividades o descansando. Siempre estamos en eso de autocuidarnos. Y una y otra vez, en, la, en, las, en las dos entrevistas que están dentro de este capítulo, ellas decían, nos acuerpamos. nosotras que Es que nuestras asambleas son también para acuerparnos. Y al final de, de que me lo dijeran varias veces, digo, ¿pero qué coño me quieres decir? Pues es que todo eso. Nuestras asambleas no son solo para debatir y, y lanzar la, eh, unos objetivos que también a veces son súper ambiciosas y están en una pelea por sus derechos, eh, son para cuidarse, porque vienen de a lo mejor estar siete, seis días seguidos metidas en la casa de majada onda cuidando al abuelo de 96 años y solo salen de, de ese lugar para el domingo echar un rato con la familia y juntarse en la asamblea de, de su colectivo. Entonces, bueno, me parece que el acuerpamiento es un concepto muy interesante en todo esto que estamos hablando. Pero a la hora de torearlo a diario, sabemos que el polo opuesto al que estáis comentando de los ancianos sería el de los críos recién uh -huh. llegados. Supongo que conocéis el título de Otra Carolina, de Dónde está mi tribu, Carolina del Olmo. Sí. Supongo que conocéis los libros de Casilda Rodríguez, ¿no? que, que hablan y comentan desde la primera dependencia básica, si se frustra, lo que ocurre después, la primera interdependencia más básica entre la madre y el crío los Yekwana, Jan Lizloff, en busca del bienestar perdido, el concepto del continuo, donde ese tipo de cosas que estamos comentando aquí parece que sucedieran con toda naturalidad y no hubiera toda esta problemática. ¿no? Entonces, ¿gente junta? o ¿Cómo juntar gente? Todos sabemos que, por ejemplo, en la etapa de estudiantes, pues, puede ser frecuente que gente junta en un piso, pasan lo que pasan, discuten lo que discuten, pero aportando una pequeña cantidad económica, consiguen estar en un piso, normalmente, del cual el dueño se lucra un montón, también podemos imaginar que en el sentido de la ancianidad que estamos comentando, los proyectos que hemos visto todos en prensa suelen ser muy caros, cuando gente mayor todavía con sus habilidades enteras se deciden a irse construyendo algo que suele incluir incluso cosas churriguerescas como... Estancias, el Estancias, sí, como jacuzzi, estancias para hospitalización, etcétera. En todas esas cosas supongo que tienen pensado la gente que se reúne para ello qué va a pasar según van deteriorándose más, qué va a pasar, si se les va a echar, no se les va a echar, quién se va a hacer cargo, etc. ¿no? Pero no es difícil pensar que gente más, con menos, como decís, más pobre, un chaleque hoy día, o una casa, que puede costar 800 o 900 o 1000 euros incluso de alquiler, pues cinco personas, ancianas, o, o, o por, por extremarlo, puede por haber mezclas, yo entiendo que son mejores las mezclas que personas de un mismo rango estás a vivir juntas. Pues cinco personas ancianas con 200 euros igual pagaban la casa entre todas y con un poco más igual hasta tienen a alguien que les atienda. ¿no? Por en medio de los que buscan como Carolina del Olmo una tribu para apoyarse en lo, en lo básico primario y no dicen las sandeces que decía la otra noche la tonta esta, la Samantha, con perdón, que yo no soy mujer, pero muchas de las cosas que dice me hieren profundamente por cómo las contempla y cómo las suelta respecto al tema de tener hijos, porque se cuestiona el tener hijos, pero el sistema no lo cuestiona para nada. Vivimos como, como dice ella, en el mejor de los mundos, como dice mucha gente, y los que estamos diciendo este tipo de cosas, de que el mundo anda un poco a poco que lo miremos medio mal, es que somos unos agonías. ¿no? Entonces, por la zona de en medio, si dejamos a un lado las otras, yo creo que no es tan difícil tampoco pensar, como decís, que en muchas zonas del mundo, la gente que viene aquí, los emigrantes, cómo acaban viviendo arracimados en pisos y se sostienen y se apoyan, aunque sean en camas calientes que van turnando, y sin llegar a esos extremos no es tampoco difícil, siempre que los cada uno, los unos mismos, en los que hemos crecido, que para mí son el caballo de batalla, se combatan suficientemente, gente junta podría vivir junta en determinados negocios, Siempre aludo, un taller, un kiosco, antes del euro, había kioscos, no sé la crisis, lo que les afectado donde el dinero que se juntaba daba para que un grupo amplio de personas con hijos pudiera vivir. Por supuesto, según y como se planteen una cierta austeridad, sus necesidades, etc. Igual solo trabajarían dos horas al día en ese kiosco, y girando todos, para que no se estereotipen los papeles, los liderazgos, las historias. ¿no? Que se decide otra cosa porque no a todo el mundo le gusta ir al kiosco, o, la, o los clientes... Lo ven chungo, pero hay maneras, hay maneras de contemplar gente junta. El principal obstáculo que yo veo es ese cada uno poco cuestionado, esa individualidad no suficientemente nunca bien cuestionada y que acaba haciendo, que la gente acabe, en cualquiera de los intentos de juntamiento, acaban discutiendo, porque no se soportan, porque no... o siempre es más lo que se... o acaba siendo más, en un cierto trance de tiempo, lo que separa que lo que une. Entonces, lo a filtrar, lo a depurar, lo a pulir, siempre sería el... El acabar acercándose como archipiélagos, ¿no? Va a haber más lo que junta que lo que separa y yo creo que es como dices ahí, en una trinchera que está ahí a la vista, estamos en ella, y que es en acción, en marcha, y no tiene... O sea, es más, las ágoras, como tú dices, del 15M, o los posibles, también me lo han oído aquí en Madrid, jardines epicúreos que pudiéramos montar en, en el jardín de nuestra casa, son sitios para seguir haciendo esa misma militancia, pero ya desde el apoyo constante, continuo, ¿no? Como no se hace así, pues solemos ir a esos sitios, como estáis diciendo, meramente casi como individuos, que al ratito decimos, uy, me voy, que tengo que cuidar al viejo, a los niños, a, a quien sea, y tenemos que desperdigarnos uh -huh. a nuestra unidad individual con sus supuestas cargas individuales, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que quería aportar. No ha explicado todo, en serio. No es ironía en absoluto. O sea, ¿y ahí que, que, tenemos, que tenemos en contra? ¿El patriarcado, para empezar? que distribuye y, y asigna lo no natural a lo, a lo supuestamente, bueno, a, lo, a, lo, a, lo, a los sexos. Eh, y tenemos un... A ver, de, ¿qué, ¿qué hacemos con la sociedad organizada de forma tal como está organizada individualistamente? ¿Qué hacemos con lo que yo señalaba al principio de, de nuestra falta de conciencia colectiva y falta de educación política? O sea, yo de verdad que no me quiero quitar responsabilidad, pero creo que si ni siquiera nos, nos explicaban de pequeño que a lo mejor mmm, 30 personas de clase podían conseguir algo, ¿no? Pues como echar al profesor gilipollas. Si no tenemos esa conciencia de que sabemos hacer cosas juntos, a lo mejor, bueno, yo me, me tuve que esperar a tener 40 para pa enterarme. Otros empiezan mucho más temprano y menos mal. Pero, pero ¿cómo? cómo ¿Cómo instalamos un poquito esa, o, o vamos mermando ese cada uno y cada una que tú estás señalando, ¿no? mm. que me gusta tu forma de decirlo? ¿Es llamado? el individuo un problema? Que yo no sé tampoco si el individuo es un problema es otro. Yo sí, parto de que sí, vamos. O sea, el debate lo dejo ahí, parto de que sí. El encuerpamiento que tú has dicho me gusta, o me gusta en Casilda cuando habla de un telar, un telar a construir, en el que hay que estar fabricando continuamente la trama y la urdimbre, como se hace en el tejido del telar. Ahora, qué fuera ello, en el qué consiste ello, pues es lo que es a dilucidar. Y hablando de ello, sea en las plazas, o sea en los jardines epicúreos, o sea aquí, es como ya estamos, quizás, haciendo un posible hacer de, de diluir lo que lo, los palos en las ruedas que lo obstaculicen. ¿no? Pero no es fácil, yo creo que no es fácil. Lo decimos, lo deseamos todos, pero no es sencillo. Bien. Yo creo que el aporte que haces en el libro es es plantearlo respecto a los espacios también de lucha y de militancia, porque yo creo que hay la contradicción sangrante, ¿no? claro. eh, que, que, que nos han hecho individualistas, que, que no hay formación para aprender, que podemos vivir juntas y con otro un montón de cosas juntos pero por supuesto, para o sea, paso es la escuela, antes lo hablábamos, para ¿no? esto hay que reventar las escuelas, o cambiarlas, como algunos lo intentan, ¿no? pero yo como no creo que se puedan cambiar algunas cosas, eh, es evidente, pero es que los espacios de militancia y de activismo es, es ya la contradicción es absolutamente, no sé, brutal. Yo ahí, claramente otro elemento, era que el, el problema, el, y por hecho que hablamos de espacios de militancia y activismo, básicamente de izquierda, porque la derecha también es activista y militante, ellos no tienen ningún problema con esto. Eh, eh, el problema además es que bueno, solemos querer imponer, o sea, eso de a la asamblea se viene llorado, uh -huh. Yo creo que tiene que ver con esa obsesión de, de las izquierdas y me puedo incluir con tener la razón. Y con que hay causas tan grandes que están por encima del individuo. Entonces, eh, las izquierdas somos tan individualistas como la derecha, porque somos capitalistas. Yo lo siento mucho, pero el marxismo es capitalista. Es, mi opinión, es una cagada, en mi opinión. Porque no rompe con el capitalismo. Siempre intenta abrir brechas, pero no, no busca, no propone alternativas debido a lo capitalista. Al final es industrializante. Estamos en de la, la de la Revolución Rusa y algunos me querrán matar por lo que voy a decir, pero al final lo que hizo la Revolución Rusa fue cosas maravillosas por un lado, pero por otra fue industrializar y hacer capitalista una sociedad campesina. En fin, más complejo de no sé, pero... pero no, no, no. Es no, no, no, no, no, que más complejo, pero lo que quiero decir es que si hay una matriz, y eso ha habido críticas desde el sur muy fuertes, hay una matriz capitalista y colonialista. En la propia izquierda europea, es decir, eso, eso está así. ¿no? Lo que decir que en nuestros entornos en militancia y activismo, quizá lo que deberíamos empezar también es a renunciar a tener la razón. Cuando digo la razón, es la razón absoluta. Esa razón sublime que está por encima de todas nosotras y que no puedes. Ven llorado, eh, no te quejes, no tienes que irte, eh, sacrificate por la causa, trabaja 27 horas al día para que la revolución sea posible. Y empezar también a hablar en otros términos, ¿no? En, en esos términos de construir alternativas. Porque siempre estamos criticando, siempre tenemos un diagnóstico perfecto de las circunstancias, siempre tenemos de todo, pero. Y, y Pedro está aquí delante de la, la construcción. ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿cómo, cómo, hacemos, ¿cómo construimos alternativas que no denuncian, sino que muestran caminos, ¿no? Caminos pequeñitos. El monstruo es tan grande que yo no creo que se pueda hacer. Pero caminos pequeñitos, ¿no? Como una pequeña asociación o ¿no? un pequeño colectivo muestra que hay otra manera de vivir. Y el colectivo, además de, de subsanar como el déficit ético, que yo creo a veces es como un bálsamo ético, ¿no? yo, yo participo en un colectivo feminista o yo participo en la vorágine, yo participo en la ruda, y soy la bomba porque digo mi tiempo a esto, digo internamente, como además mejora la vida de, los, de las personas que están en el colectivo. La calidad de vida, y no me refiero a ah, la calidad bien, y la bien, calidad, bien, calidad bien, de algo, vida, ¿no? Algo haremos. Algo, no, no, algo más. Creo que lo hacemos. Algo también, ¿eh? más. Creo y que lo y algo más. O sea, no, no es una idea <ríe> general, pero como la gente cuando llega a una reunión de una asamblea, los que hemos ido a tantas asambleas, igual también hay mucha gente que no está de acuerdo, pero a mí ya, a mí, a mí me da agotamiento mental solamente pensar con que tengo asamblea. Ah. O sea, yo hostia, asamblea. Hombre. O sea, nosotros discutiendo sobre la actividad del cangrejo y tal. Y y lo que es al contrario, Joder, voy a la Asamblea, o sea, eso me va a venir bien ¿no? en mi vida, voy a, no sé, voy a hacer conexiones y todos vosotros me van a la fe, yo te voy a llevar con tal máquina y yo lo voy a... Esto yo creo que ahí tenemos un camino, ¿no? Camino de pequeños ejemplitos de, de, de convivencia y convivencia. ¿no? Yo creo de lo que decías de que la Asamblea si viene llorada y las... No sé, creo que hay ciertas izquierdas que su alternativa... Eh, y algunas las han nombrado, no contemplan las emociones, los sentimientos claro. y los cuidados bajo ningún concepto. Y eso está demasiado extendido, mucho más de lo que nos eso ha hecho padre, claro, se se no está Eso claro, muy no pues, marica. Se está empezando ahora ahí a abrir como brecha en ese aspecto, y quién lo está abriendo, cómo lo está abriendo y de, y de qué manera. Pues bueno, y es un avance, pero yo creo que, que se ha insistido mucho eso. ¿no? Aquí las, para hacer la revolución las emociones no hablo emociones como lo cuidados, eso es sí, una serie sí, sí. de cosas, no nos vamos a poner por eso, yo creo que aquí se viene llorado, con los críos acaldados, dormidos y... y yo me molesté. Claro. Y yo creo que no es nada más por, porque no tengamos en cuenta lo que decís, sino es que para poder acudir a una asamblea, tú has tenido que hacer tantas cosas en tu vida privada para organizarte, que si llegas allí y la gente empieza a llorar, y dice, Dios mío, que yo tengo dos horas antes de organizar las cenas, o recoger, o la abuela, por favor, vente llora, o sea, que a nos veces... Nos ponemos digamos, a llorar todos y dedicamos la asamblea a todos a llorar, que igual necesitamos... Por... es que me parece que es el este que se muerde la cola, o sea, es, es, es que yo tengo muy poco tiempo, uh -huh. entonces no lo puedo dedicar a cuidarte porque ya vengo cuidando gente de casa y aquí vengo a militar, a mover, entonces claro, yo mira tengo una asamblea dentro de muy poco, y yo ahora mismo, que ya tengo una hija de 10 años, <risa> llego a las asambleas y digo, ay, yo vengo con los niños, y, me, y a mí misma ya me da esta pereza, y hasta hace dos días yo seguía con la teta, y era yo la de, no, sí, los niños sí. O sea, que te encuentras en otras situaciones en las que, es que entre hípica y, y natación, tengo dos horas de asamblea. Y claro, pues ahí, mira, mira, quedamos otro día con un café, pero ahora vamos a decidir porque, pues bueno... Se juntan muchas cosas, no es nada más que yo no quiera acogerte, es que no tengo tiempo, es que mi vida es muy diosa como la de todos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo llevas eso a una asamblea? Pero es que eso, pareciendo privado, eso es lo que es público, que eso le pasa a cientos pues de miles pues y claro, millones por de supuesto, personas a vez, Claro, supuesto ¿no? Claro, por supuesto, pero que no, no, no es que aparcaros quieras, es en lo es privado no con ellos. Claro. No puedes sí, sí, sí. en este sistema, porque yo creo que es donde se establece el conflicto capital-vida, que es algo que va a ir mm, disparado cada de preparado? Preparado. claro, de la vida. No. O si sea, hay o sea, es capital, eso, la vida ¿no? está vamos, denostada, masacrada, despreciada, no hay vida, es muerte claro. el capitalismo. Y descubrir, la, vamos, la bomba. Es la, la economía público privado, es que tú has planteado. O sea, cuando tenemos se en cuenta, hay unas cosas que ocurren en mi vida privada, bueno, o sea, yo, yo no creo que el individuo sea incompatible con lo colectivo, el individualismo es incompatible con lo claro, colectivo. Claro, claro. Es un matiz brutal. O sea, claro, que tú tienes tu privacidad y yo no voy a compartir determinadas cosas con nadie o, o lo compartiré con quien me dé la gana. Pero el gran problema es que tenemos, de, y afecta a todo, ¿no? el es, es, es detrás de la puerta. Entonces, la violencia intrafamiliar ocurre detrás de la puerta. El problema de los viejitos ocurre detrás de la Si eso fuera público. O común, común, porque no es público, es un tema de, de lo común. Es que cuando tenéis hijos, vos que tenéis hijos, vos que tenéis esas cosas tan raras, es que en realidad no son vuestros, yo siento decir esto, no deberían no ser debería, solo vuestros, no debería. solo vuestros, sobre todo a nosotras, porque, porque es que son, son la sangre que, que, que alimenta esto, son el futuro o el presente, son el presente, no coño el futuro, ¿no? son parte de nosotros. Pues debería ser más normal decir, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, Paco, quédate con Ari, que tengo que hacer tal, no, pues, puta madre. ¿sabes? Pero yo, yo ahora vivo, la... yo no tengo hijos por decisión propia, pero tengo multitud de sobrinos. Bueno, no tengo sobrinos. Tengo gente a la que visito de vez en cuando a ver, porque eh, si yo le digo a sus padres, déjamelo, pues yo tengo una semana de vacaciones, déjamelo en mi casa y... No, es pues, que no me puedo separar de ellos. No sí, te puedes separar de ellos. Pero además es que tienes pánico que los contamine. <risa> eh, claro, que no tengan televisión durante una semana, estas cosas. Pero no son mis sobrinos. Yo no siento que tenga sobrinos. Y, y, y también es duro para los que no lo tenemos hijos. Eso debe ser más colectivo. La gente mayor. Eh, coñones, es que no puede ser que la solución sea una residencia, no. o una empleada, o un empleado. Porque en sociedades no tan... ¿Ha dicho alguna hermana que me parece clave? O, o creo yo interpretarlo, ¿eh? ¿Por qué cuando los colectivos son más vulnerables hay más apoyo mutuo? Porque en realidad están descapitalizados. Claro, está claro, claro. O sea, es que es tan duro Estamos y cuando fuera. se recapitalizan no. se vuelven a encerrar en su casa. Sí. Hay un caso con, que tú conoces muy bien, que es el de Argentina durante el Corralito. Cuando el Corralito de Argentina hubo 5 millones de personas viviendo con moneda alternativa de apoyo mutuo y de trueque. 5 millones de personas que sobrevivieron gracias a eso. En cuanto voy a entrar la pasta al sistema y vuelve a ver salarios, allí te encuentres, allí se acabó el movimiento, allí la moneda solidaria. Sí, sí, sí, sí. o sea Es que hay un virus que es capitalismo, sí, sí, pero es sí, pasta. Sí, sí. ¿no? Que... la pasta sí, sí, sí. se acaba... Principalmente acaba... sí, sí, no sé, en, como en el Estado español, nuestros padres nuestros abuelos han vivido en el pueblo más, claro. que si alguien se tenía que ir a hacer algo, los niños jugaban atrás <risa> del pueblo, eran... Todo el mundo las vigilaba, todo el mundo cuidaba, con los ancianos pasaban un poco el minuto, todos eran sí, sí. responsables y cuidadores de todos y de todas. Pero qué pasó, que llegó el señor Roderman y bueno, ahora ya tenemos poder adquisitivo, esto no, vale. me lo compro, me lo da la institución, lo uno, lo otro, me olvidé de la sí. independencia y ahora soy individualista. Eso es el progreso. Sí, sí, sí, sí. y con sí, sí. matices a lo que has pintado que sabes que con la crisis también hay gente que ha sacado a los ancianos de las residencias para tirar de sus pensiones claro, claro. Para formar un pequeño colectivo y cuando se han recuperado las, una cierta normalidad no, no los devuelven pero de otros también de otros abuelos también se está tirando para que cuiden a los niños mientras la pareja joven está no sé ganándose la segunda residencia o el cuarto coche o montando la empresa que sea, y también se ha tirado a los abuelos en, el, en la función de cuidadores. O sea, hay ciertas excepciones que hacen ver también un utilitarismo práctico de esa situación. De, claro, no, no, una, claro. no es por afecto, es por claro. utilitarismo práctico del sistema capitalista que habéis pintado. Hay una cosa que, que yo no he tratado, no es el tema de este libro, y sí trata Carolina del Olmo en, en el suyo, que es el tema de la conciliación, que es la trampa con la que nos hacen ver ese tipo de cosas, de, de lo que se trata al final es de que nosotras, casi siempre nosotras, eh, nos busquemos eh, las estrategias privadas con, con la red familiar hasta donde nos llegue, la hermana, la madre, a ver ah, a lo mejor el padre, a lo mejor el hermano, eh, para, para solucionar lo que lo, lo público ya no da, porque antes se suponía que no tenía que dar lo público. ¿No? Se suponía que mmm, no, no, o sea, nuestras madres mm. hemos han, han sido las primeras, eh, hablo de las mujeres nacidas en los 40, 50 aproximadamente, han sido las primeras que, que estaban entrando masivamente a, al empleo eh, fuera de casa y estaban eh, conquistando ese espacio de, de autonomía y, y necesitaban las guarderías, necesitaban los sitios y ahora venimos nosotras con la crisis económica a reclamar que los niños son nuestros. Yo esto, esto no o sea, que no es una cosa que yo haya indagado ahí, pero claro, le, le damos muchas vueltas. Por eso decía yo antes que, que muchas veces nos, sí que sí que reclamamos el criar, pero no hacemos lo mismo con, con los mayores. Es mucho más fácil. La, una de las voces del libro, Antonio, que, que, es, que es un personajazo, que trabaja, debe, debe andar por los cincuenta y pico, y es, es, es recepcionista, celador, en un... En una residencia de ancianos en Madrid, de esas privadas, eh, dice, es que, eh, como decían, los, los mayores son la, el, el, el hilo más delgado de la vida, o sea, la, es, es el, el, el eslabón más inútil y, y, y menos valorado. O sea, es mucho más fácil, es mucho más fácil querer la parte buena del cuidado son, lo, son los niños, los pequeños y, están, y son tan ricos, tan graciosos y no tan monos, pero, pero ya allí en esa en esa parte ya no queremos tratar con esos seres que huelen bueno, hasta mal, ¿no? Pero, pero perdón, estoy, estoy con el estoy con el un poco la caricatura, pero, pero sí, nos pasa eso. ¿Cómo, a ver cómo politizamos toda toda esta mandanga, cómo creamos pequeñas sensaciones o pequeñas ideas de comunas. Nosotras en... Esto es un poco ya anécdota de casa, ¿no? Pues si hablo del 15M, después para mí vinieron las asambleas de barrio y ahí es donde yo realmente he aprendido mil millones de cosas, aunque realmente al final mis compañeros de barrio ap aparecen muy poco en, en el libro. Eh, y ahí es cuando yo... Eh, Siendo una madre de dos eh, divorciada, casi sin gente alrededor, mi familia en otra ciudad y, y casi sin amigos por Madrid, es a partir de entonces que de pronto mi barrio, que es La Prospe, se me llena de gente que ha hecho mi pequeña comuna. Y, y durante los últimos seis años he podido compartir medianamente la crianza de dos, pero además las vidas de otras cinco o seis vecinas y vecinos, las cosas también nos están tirando de otra manera hacia, hacia casa y hacia, bueno, cambiándonos las circunstancias y, y, y los ritmos que nos dejaban juntarnos, ¿no? Pero, pero eso para mí ha sido imprescindible. Ha sido un compañero, un hombre de la escuela popular, lo llama, o lo ha llamado durante mucho tiempo, la comuna levitante de prosperidad. <risa> levitante. levitante, él le, le decía así, pero bueno, nada, era una anécdota. En todo esto, obvio, es decir, qué gran sustento sería un avance como la renta social básica o un sí. avance como los usufructos como en Marina Leda a 30 euros una casa. Sí. ¿Eh? Porque lo que se está dejando a cada grupo de gente que está intentando hacer algo en alquileres o en compra o en lo que sea, imaginamos lo que es y otra cosa es lo que ellos quisieran organizar en torno a esa renta social básica como quisieran darnosla al margen de cómo luego nosotros decidiéramos reorganizarnos sí. con ella. Entonces esos serían pasos potentes. Conseguir sitios de estancia que no te roben la mitad de un sueldo de tal manera que incluso con pequeños trabajos o contratos de menos dinero pudiéramos tirar para adelante si lo que hay que pagar de casa son 30 o 40 euros, pues sería potente. Pero claro, eso está todavía, excepto Marinaleda, pues está parece a años luz de que lo hagan en otros sitios. Uh -huh.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 sostener económicamente nuestra vida. Tenemos que sacar recursos económicos, humanos, eh, políticos. Llega un momento en que se nos hace tan dura la vida dentro del, de nuestro entorno, dentro de nuestra familia, digamos, o entorno más próximo, que nos atrapa y no podemos salir de ahí. Entonces, el, el tema es. Creo que por ahí es por donde, es por donde tendríamos que empezar a tirar. ¿Cómo podemos distribuir los recursos de una serie de personas que decían compartirlos para poder tener una vía más sostenible en todos los aspectos? ¿no? Eso es algo que. Bueno, yo lo traigo un poco porque yo en mi vida lo he hecho y lo he tenido que hacer. Yo he vivido comunitariamente con mujeres solas, con hijos, que nos juntamos para sobrevivir, ¿no? Y que juntamos lo que ganaba una, la otra, la otra, la otra, y nos cuidábamos los hijos entre nosotras y compartíamos los horarios de trabajo para poder fortalecer justamente lo vincular para sostenernos económicamente, pero para poder sostenerlo, vincular que era la crianza, el estar bien, el, el, el poder sentir de repente que la vida tiene algún sentido, ¿no? Más que trabajar, comer, dormir y, claro, producir. y, y producir, ¿no? Entonces creo que, que una de las cosas que tiene pendiente quizás eh, bueno, igual me voy por otro lado, pero creo que una de las cosas que tiene pendiente igual eh, la militancia es la construcción de esa sostenibilidad compartida en la que varias personas se junten, no solamente para construir un mundo mejor, sino para vivir en un mundo mejor, para vivir mejor. Entonces, si varias personas pueden que esas son experiencias que, de repente, a nivel comunitario, a nivel de centros sociales, a nivel de... hay muchas mucha maneras de llevarlo adelante. Pero esta forma así, que parece tan, no sé, tan, tan surrealista, es muy válida y muy útil a la hora de sostener la vida. El juntarse y compartir recursos, viviendas, esfuerzos, afecto, cuidado, no sé, es que para, para yo de repente lo veo desde un punto de vista más, más natural porque he así mucha parte de mi vida y lo sigo haciendo, yo comparto mi casa con gente y, y lo hice siempre, ¿no? Con gente que... De repente tenía una necesidad, pero yo también tenía esa necesidad de, de achicar un poco la economía, tener más tiempo, quien me ayudara, quien estuviera conmigo, quien... Y creo que no es tan complejo cuando se hace desde lo vincular. Es que lo vincular al final es lo que sostiene todo. Si no hay eso, es que no hay nada. A mí me parece muy complejo cuando sales de esos espacios afines. Es decir, yo ahora... Mmm, eh, hay veces que es costoso en estos espacios, y aquí lo tenemos en un libro, enfréntate a la realidad, a la calle, en la cola del pan o en el autobús, y háblale a una mujer de una huelga de cuidados, o niégale que... Pues no sé, mira, por ejemplo también Paco decía, no, yo soy súper buen padre porque no me separo nunca de mi hijo. Esos conceptos están arreglados. Y si me separo, soy un mal padre o una mala madre o no lo cuido. Eh, a mí eso es lo que me parece el bloque más gordo, porque está tan... Claro, que, sí tan, que tan sí, tan... Pero ahí ya oiga. lo estamos, pero, perdón, ya pero, lo, lo estamos Es que, es que ahí me pido, lo de lo de no separarse en este sistema, los Cuatro días están en la guardería. Que coño no separarse. Sé bueno, pero creo que hemos entendido todos como el guiño de no, yo, o oh sí, y tendrá mil extraescolares. Y no digo que sea su ejemplo, y trabajarás no 14 horas, horas al día. Le, de su hermano, no, trabajarás 14 horas, no digo que sea su hermano, ¿eh? trabajarás 14 horas al día y le verás dos. Pero claro, yo no me puedo separar un día de mi hijo, de mal padre o mala madre. Todas esas cosas. ¿no? Pero es que es falso, es lo que digo, es falso. Pues eso claro, lo estoy diciendo, es estoy diciendo que a mí donde me parece claro duro falso. enfrentar no te este no te tema es ahí, en esa realidad cotidiana que todo nos rodea que conocemos gente que la ves a la el del autobús en el PAM o lo que sea. ¿Cómo desmontas eso? ¿Cómo te... Bueno, desmontar. Pues el, el, el título del libro de ella lo hice muy bien. O sea, Yo en general hablo siempre de trincheras. Y mucha gente se ofende porque dice que es un modo demasiado belicoso de plantear el problema. Yo es que creo que estamos en trincheras. Y que lo que ella ha contado que hizo es porque en ese momento sentía que estaba en una lucha y en una trinchera. Y tuviste que claro. funcionar en torno a claro. esa trinchera. Y en esas no es trincheras existo vos, vos llegas a un momento que te planteas también. Esto es la vida yo también Ofica, hace... cuando... En el Uruguay, el presidente nos lo explica muchas veces en sus vídeos, el cambio de tiempo, dinero por vida, etc. Entonces es entenderlo y querer recuperarlo. Y yo sí creo que uno de los secretos es que en esa trinchera, él ha dicho idealismo, y no sé si estás por aquí, vamos, ha dicho idealismo individuo. Yo sí creo que es una batalla, no hay tales individuos, es volver a recuestionarse no solo el individualismo, que son las ideas de los individuos, sino los propios individuos que son parte del truco y del problema, pero eso como inicio del debate, no como conclusión. Entonces, mientras no nos veamos, mientras siga habiendo individuos en la trinchera que no pueden coger el fusil y apuntar al enemigo porque hoy tengo pilates, o porque hoy tengo curso de crecimiento personal, o porque me toca bio no sé qué, o violanza, <risa> o porque hoy, no tengo, hoy me tengo que entretener, o porque no me apetece. ¿no? Pero le, lo dices defendiéndolo como, como, como que no... <risa> pues si no, apetece, si no apetece y es un problema, pues sería un problema intentar desvelar en qué consiste, cuándo se creó, si es que hay tal problema creado. O sea, la frase de Machado de que la libre expresión, que es lo que está sacralizado hoy día en todo Occidente, ¿de qué, existe? ¿De qué sirve la libre expresión si lo es de un pensamiento esclavo? El tema es dilucidar si hay pensamiento esclavo o no, si lo es o no. Si el pensamiento es claro, parece jauja, parece guay, pues entonces, claro, pues de puta madre, claro, a disfrutar cada uno el suyo. Y Dios en el de todos. Claro. Entonces, siempre lo digo también, en la comuna, bueno, cito a Agustín García Calvo, en la comuna antinacionalista zamorana, en la hora, a la hora de dar clase a los chavales solo había una asignatura, el resto eran cosas, eh, como se dice, hedonistas, divertidas, lúdicas, etc. ¿no? Cuatro reglas básicas... Danzar, cantar, bailar, oratoria, una sola asignatura, teología. Entonces, pues, joder, ¿sobre Dios? Sí, pero contra todo Dios. Contra todas las deificaciones que se han hecho de cualesquiera conceptos sabidos en el tiempo. Desmontándolos, desmontándolos, desmontándolos. Preguntarse por qué es cualquiera de las cosas en la que, que en la que puedas estar creyendo que estás libre ejerciéndolo. Entonces sí, si quieres estar en la trinchera, pues yo me apeteciera la guerra. Ya, pero entonces yo igual, si no me agarro a ti, igual es que hoy no puedo pelear, o me llevan más fácilmente. O sea, oye, no vengáis hoy a por mí, que este a este no le apetece agarrarse. No estoy yo tomando mojila, ¿eh? <risa> <risa> ¡Es el enemigo! Exactamente, otro de los sistemas, aunque parece pobre, que se puede pensar en que todo esto que estamos hablando aquí, pues se le podría dar salida vía cortos cinematográficos o vía teatro. <risa> si no lo conseguimos <risa> en la realidad, <risa> lo, pues, lo, algunos lo habéis conseguido, pues sería casi volcar mucha de la experiencia de los que habéis estado en colectivos, ponerlos encima de un escenario no lo hay, hay muy poco, cosas contadas, la película Noviembre de, Acher, de Maña es poco más, en torno a un grupo teatral, hay alguna más, hay una gallega, he visto alguna cosita más, pero muy pocas cosas que demuestren colectividades, alguna de Juan Diego tardía cuestionándose ya pasados muchos años por qué falló la comuna, o sea, hay pocas cosas sobre este tipo de posibilidades que estamos pintando, pues verlas en corto o en teatro quizá no sería poco. Sobre todo en teatro, que es un poco ya la manera de que la es un gente vaya caballe... también, Nancy, o sea, a mí hay algo que, que siempre me pregunto, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, sobre todo, bueno, sobre todo desde que estoy acá en Europa también, ¿no? Porque pues, Simplemente porque en Montevideo hay menos coches, sí. y menos gente que tenga coche Pero cuando yo empecé a, a que iba a trabajar y tenía que tomar autobús, tren, pim, pam, pam. Y yo veía pasar los coches con una sola persona. Y venga para donde yo sí, sí. y venga, y venga, y venga, y venga. yo decía, ¿pero esto por qué? No, entonces, esos chips son los que tenemos que... Yo creo que también mucho está en que, en que no, podemos, no podemos alejarnos de una realidad que, que es palpable. Son, vivimos, somos capitalistas, somos capitalistas. Entonces, desmontar ese capitalismo empieza por una mirada divergente a todo, a cada cosa, a cada una, a cada una, a cada una. Cuestionando permanentemente cada paso que damos o cada Primero cosa que hacemos. ¿Lo principal uno ¿Primero mismo. uno mismo? No. Yo Entonces, creo que, que es... Uno, ahí. Porque a mí se me, me sugiere, disculpa que... Porque no, lo no, no. que, ...que ¿quién define la calidad de vida... Que claro, está muy bien el tema de asociación, pues si no tienen para comer te vas a asociando y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ya cumplen unas necesidades básicas, ver, los psicólogos hablan de la pirámide de o de una pila de Marina, vamos a decir, básicas de que entendamos todos, vas otro poquito más, y otro poquito más. Y llegado a un punto, resulta que ya no tienes tiempo. Y estás en el punto uno, que nunca querían llegar a decir, no tengo tiempo, pues yo he hablado con un amigo hace un tiempo. Y hablábamos de que, por ejemplo, en los 80, 90, yo no, no escuchaba tanta gente hablar. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y quizás el problema viene de que la calidad de vida viene en poseer, en el capitalismo. Y yo pienso que siempre, siempre, pienso, ¿eh? mi opinión, siempre puedes elegir. Ahora, la calidad de vida de, que tú puedas pensar para ti, seguramente no es la misma, o la claro. mujer, o la misma. Y entonces cuando estamos encerrados ahí en un, en un bucle, ¿eh? en un bucle que queremos de alguna manera decir, no, yo estoy fuera y tal, pero lo primeros que tenemos que, que mentalizarnos y tener una disciplina, yo diría mental, en, en, en valores, por ejemplo, cultivar un poco más los valores, que ahí no entra nada material, es uno mismo. Y eso es mi punto de vista, que no se trabajan los valores, pero en ningún aspecto. Ahora vengo de una conferencia que está un plato ahí hablando de parejas y tal, un, un asesor de estos matrimonial, y no ha habla en ningún momento de, de ningún valor, absolutamente de ninguno en la pareja. Lo típico de hablar y tal, pero bueno, está la empatía con la pareja, está la compasión, ¿eh? está la generosidad, ni una sola de las palabras ha surgido. Y como eso, pienso que en general la sociedad va un poco todo en esa línea. Pero siempre vuelvo a repetir, se puede elegir. Entonces, o entras en el bucle o de alguna manera te resistes a arrastrarte, ¿no? Sí, un poco. ¿Carolina, si sí algo quería que... comentar algo un poco, y sí además, creo que no, no sé ni la hora, pero si sí. no. Sí. Podemos podemos Carmen que es la un hora por aquí, pero que la gente y, va va saliendo, sí. y, y mola también no cansarnos mucho y cambiar el formato, dejar dejar de estar aquí unas y otras allí. Pero un poco recogiendo lo que, lo que ha dicho antes Eva y, y cosas que hemos escuchado. Yo, yo, o sea, no sé, yo no quiero estar en una trinchera, por ejemplo, con el presidente de la comunidad de mi bloque. ¿Vale? O con mi vecina del otro lado del patio. Es muy probable que no quiera compartir. Es muy difícil. O sea, realmente ponernos a trabajar en comunidad y vernos en una sociedad, una sociedad comunista. Imaginaroslo. Súper complicado. Hay un experimento en Madrid que a mí me gusta en ese sentido que, es, que te hace pensar en... ¿no? Me ha me vuelto a acordar de él porque podemos inventarnos pequeñas formas de trabajo en común o de, o de creación de colectividad bastante básicas, pequeñas o, o, o casi pueriles, pero que cambian realidades. En una ciudad como Madrid hay un experimento que se llama, es un proyecto que, que se ha puesto en marcha en, algunas, en algunos bloques, eh, que se llama La Escalera. Es un proyecto con, ideado por una chica que tiene estudios de enfermería, asistente social y demás, y con ayuda de sociólogos, y con un pequeño presupuesto que sacó del ayuntamiento que luego se le acabó. Pero ahí sigue el proyecto. ¿En qué consiste La Escalera? En ofrecer, en tener unos carteles y unas pegatinas que pondrías en, en el hall del recibidor de tu edificio, eh, bueno, está pensado para eso, para bloques, y, y donde tú podrías decirle al resto de tus vecinos que puedes hacer cosas como tengo tiempo para regarme las plantas, puedo subirte la compra, puedo echar un rato, recogerte a los niños del cole y echar un rato en el parque, yo qué sé. Desde cosas tan tontas como la de te puedo alimentar la mascota cuando sales de, de casa, a, a subirte la, la compra. Eh, como a la, a la que ideó este tema, Rosa la conozco hace un buen tiempo y es una de las también personas con las que hemos discutido muchas cosas que luego han venido también a parar en este libro, eh, pues me ha contado a veces cosas. Que cuando el proyecto arrancó en noviembre, <coughs> yo todavía estaba terminando correcciones y movidas, eh, bueno, fue un aluvión cuando lanzó un post, lo publicó en redes y contándolo siendo nadie, empieza a moverse, se comparte 5.000 veces, luego la llama la prensa, luego eh, ella tenía 4 o 5 bloques con las que iba a trabajar y gente conocida que le iban a colocar el cartel, pero empezó a, a replicarse ¿no? y la gente se podía bajar el cartelito, las pegatinas y tal y cual. Y que lo que ha visto, que obviamente que tampoco es una cosa masiva, pero que bueno, una reacción interesante, lo que sí ha visto a partir de ahí es que, primero, en Madrid, y, y probablemente nos pase también en, en esta ciudad, eh, la gente no se conoce, no sabe con quién vive, no le ha puesto cara, no sabe ni saludarlo en la escalera, y con esa gente convivimos. Bueno, Y que a partir de ofrecer esos pequeños gestos de ayuda, cambian las, en parte o en, o en un pequeño porcentaje pero, pero importante en las vidas, cambia la forma en la que te estás relacionando con tu vecindario. Y al final todo esto de Rosa también tiene que ver con detectar eh, soledades de, de gente mayor, que en Madrid hay muchísimas. Ese era un poco el, el objetivo final de todo esto. Uh -huh. Pero bueno, eh, maneras de hacer trincheras, hay las que queramos. Y, Complejidades, todas también. Y decirte, y decirte que, que puedo no querer estar con el presidente de la comunidad de mi edificio, pero es que estoy, si estoy viviendo en ese edificio y mis hijos, entendiendo que están mis, si los hijos de la tribu del edificio se están juntando entre ellos, puede ser importante que plante cara al, o le diga lo que tenga que decirle y no me inhiba, porque tanto por acción como por omisión, como ya dijo Ana entre todo el tema judío, lo pues estamos haciendo y deshaciendo. Entonces puede ser necesario que confronte al, al fulano este del edificio, si es que vivo con él, si no me escapaba a un pueblo, y da igual, hasta los que nos hemos ido a los pueblos, hemos tenido ámbitos en los que ha habido que estar en la trinchera con gente diversa y haciendo lo que tú estás diciendo ahora mismo, o sea, negociando, pactando, viendo a ver de qué manera les podías... Y la tolerancia es un valor también cultural. Ya te digo, muchas gracias. Carolina, y tenéis el libro... también, gracias